Poder pronunciar la lección inaugural eh, de la Universidad Pompeu Fabra pues es, eh, a ver, es algo muy fuerte, es algo que, que nunca pensé que, que me iba a pasar, que siempre pues ves ahí a otras personas que, bueno, pues que te inspiran, que, pero nunca pensé que, que iba a ser yo, y, y, y poder volver a esta universidad, que, que, que adoro, ¿no? y en la que he aprendido tanto, en la que me he desarrollado, pues, pues lo voy a intentar hacer lo mejor posible. Pues mi recuerdo es trabajar mucho, porque lo que hice aquí fue la tesis doctoral. Eh, la tesis doctoral me la dirigieron Ricardo Baez Ayer, y Oreacio sayón y, y a ver, pues, pues, pues trabajaba un montón, o sea, lo que recuerdo es estar en el edificio Tanger, hasta las tantas, y, y luego también me lo pasé muy bien. Tenía unos compañeros de, de, de departamentos súper majos, Super, super fiesteros también de, de diferentes partes del mundo y, y, y también lo pasé muy bien. A ver, la principal complicación de aprendizaje que genera la dislexia es dificultad en la lectura. Lo que pasa es que la dislexia no parece eso, ¿vale? O sea, cuando una persona tiene dislexia, parece. Todo lo demás menos eso, parece que, que es vago, parece que es despistado, parece que no estás centrado, cuando lo que pasa es un problema de, de lectura. Entonces el problema de la dislexia es que es todo menos, o sea, parece todo menos lo que es. Entonces es súper difícil eh, detectar a, a un niño con dislexia, incluso para nosotros mismos es súper difícil saber que se trata de, de, de un problema de, de, de lectura, porque tú lo que ves desde pequeño es que te esfuerzas más que el resto y que sacas peores notas que el resto. ¿sabes? Cada vez la dislexia se detecta más, cada o sea, vez es algo más conocido y estamos, yo, o sea, yo soy una persona muy optimista, estamos de enhorabuena, Vamos a por todas y yo creo que cada vez eh, hay mucha también mucha más conciencia social ¿no? de que la dislexia no está relacionada con, con la baja inteligencia, por ejemplo, que eso es algo que se pensaba hace unos años que, que estaba casi asumido. ¿no? Eh, entonces, sí, cada vez se detecta más, pero todavía no lo suficiente. O sea, todavía una forma muy frecuente de detectar dislexia es por el bajo rendimiento escolar de, de los, de, del niño en el colegio y se detecta casi por descarte, ¿no? O sea, cuando no es ni una cosa ni otra ni otra, y dice, ah, pues a lo mejor puede ser dislexia. En el caso de la dislexia queda mucho campo por recorrer en la investigación y también queda mucho campo por recorrer, por recorrer en el plano social es decir, en, en lo que son las, las, las, las políticas sociales, ¿no? que, que incluyan estas pues, adaptaciones para personas con dislexia en todas las comunidades autónomas, en los exámenes, o sea, también queda recorrido en... en, en es un problema social, o sea, no es solo un problema de investigación, y queda recorrido en, en, en, en ambos ámbitos. Esta es la pregunta del millón, ¿no? que, que siempre si la dislexia tiene cura o no tiene cura, o tiene solución o no tiene solución. Vale. Mira, la dislexia, no tiene cura, pero no, tiene, no se puede hablar en estos términos, porque no es una enfermedad, ¿vale? Entonces, ya está, o sea, no nos vamos a complicar, no tiene cura, jolín, no es para tanto, ¿vale? Es un trastorno ¿vale? de, de, de, específico de aprendizaje con origen neurobiológico, o sea, es algo que lo vas a tener toda la vida. Ahora bien, que se puede superar, que se puede solucionar, que puedes convivir con ello, que te puedes desarrollar profesionalmente con ello, pues con esfuerzo y con ayuda, sobre todo en las primeras etapas, sí. Y, y toda nuestra investigación va para esto, o sea, para que las personas con dislexia puedan ser quienes ellos quieran ser, puedan sin, sin que la dislexia sea una barrera, ¿no? El tipo de inteligencia artificial que aplicamos es eh, de aprendizaje automático, ¿no? o sea, es machine learning, o sea, dentro de la inteligencia artificial hay un área muy amplia, ¿no? que es el área de aprendizaje automático. Y este área lo que hace es eh, predecir eh, comportamientos, ¿vale? O sea, es, es, un, es, eh, es un área que se dedica a la predicción. Entonces, ¿para qué usamos eso? Pues eso, a partir de de datos que nosotros tomamos de, de niños jugando a juegos informáticos, ¿no? o sea, toda la primera parte de la investigación, vamos recopilando esos datos, y a raíz de esos datos, eh, eh, hacemos eh, modelos predictivos, vale que son capaces de predecir si un niño no tiene riesgo o no de tener dislexia. O sea, estamos hablando de lo que sería una prueba de cribado inicial, nunca un diagnóstico, porque eso, ahí hace falta un profesional. vale O sea, es una aproximación muy humilde ¿vale? a lo que sería la, eh, el cribado, la, la detección de la dislexia. Así que para eso lo usamos. Detective, pues, Detective ahora mismo es una plataforma que integra pues, toda la investigación que hemos hecho pues, para, pues, para poner la ciencia ¿no? al servicio de las personas con dislexia. Pero no fue la primera vez que intenté hacer algo así. De hecho, antes de Detective hay como tres o cuatro aplicaciones que, que, que las lanzamos, que las llegaron a usar decenas de miles de personas, o sea, que era algo con, con éxito, pero que, eh, pues que no había detrás de esas aplicaciones pues, la estructura necesaria ¿no? para poder dar pues, un soporte técnico necesario, un soporte usuario necesario. Entonces ya di yo creo que ya era la tercera vez que me embarcaba en una cosa así, dije, esta vez hay que hacerlo bien, <risa> o sea, vamos a organizar todo bien. <risa> para para bueno pues para, para para que realmente todo el mundo pueda utilizarlo y por eso ahora pues si las personas buscan change dyslexia o detective en, en la web pues lo pueden pueden usar el test completamente completamente gratuito. Sí, sí creo que, que, que nuestro ejemplo puede servir como bueno pues como un ejemplo más sobre cómo transferir eh, eh, conocimiento, investigación al mundo real, eh, pero vamos, como todos los modelos de negocio como todas las el, los emprendimientos eh, no es fácil, ¿vale? O sea, yo, yo, yo animo a todo el mundo, sí se puede, pero es bueno, pero prepárate, porque cuando has terminado la tesis que parece que ya, ¿no? que ya lo tienes terminado, pues no, es como empezar otra vez de cero, ¿sabes? Porque, porque es otro mundo, son otros retos y, y, y ahí sí que no hay un libro que te diga cómo hacer las cosas, ¿no? O sea, ahí sí que es prueba de y error y, y, y yo animo a todo el mundo, creo que sí que podemos ser un ejemplo, pero, pero que no es fácil, o sea, eso es, hay que dejarlo claro. Creo que, que, que el tema del emprendimiento, en, en, ya no en, lo, en el sector universitario, sino en los jóvenes, creo que está cambiando mucho y muy rápido. O sea, creo que cada vez a lo mejor lo quiero creer, pero mi sensación es que cada vez hay una mentalidad emprendedora, eh, eh, hay cada vez más mentalidad emprendedora entre los jóvenes, probablemente sea por, por las redes sociales, ¿no? porque hay casi todos los influencers son emprendedores, de alguna manera u otra, entonces hay como que, ya parece que hay más mentalidad emprendedora, al menos que hace 20 años, que, que yo, yo creo que cada vez hay más mentalidad emprendedora, y, y, y en ese sentido creo que, que que viviremos, ¿no? una, transformación, una transformación económica, en el que cada persona pues, es casi agente de cambio, yo creo. Bueno, a los estudiantes les este pedía que vinieran a mi lección inaugural porque la he preparado para ellos, o sea, es, es para ellos. Y mensajes que hay en esta lección inaugural, pues eh, un mensaje muy importante es que al principio hay que darlo todo, o sea, que los primeros años son los peores, o sea, que no que se ubiquen, porque justo ahora va a ser lo más duro. Entonces, pues hay que, hay que, hay que darlo todo y, y con una serie de ejemplos explicaré cómo lo di yo también todo, sabes que no es que, que uno llega aquí y dice ¡ay! Voy a dar la lección inaugural porque me he levantado así. Y también que una cosa que les quería decir a los estudiantes es que no hace falta que tengan claro sus sueños, ¿sabes? Que, es, que, que parece que uno, que si no tiene una pasión súper definida, que, oh, que va a ser, yo qué sé, que, que es una tragedia y no, y, y muchas veces eh, hay, hay que pivotar muchas veces para encontrar lo que a uno le gusta y a, y a mí me pasó, yo, yo cambié cuatro veces de carrera, ¿sabes? y no pasa nada, o sea, que, que, que bueno, pues... pues eh, eh, y, y luego, pues también, eh, ya lo último, pues... Eh, demostrar, o sea, mostrar por mi parte, pues mucho, mucho respeto y admiración por empezar una carrera después de una pandemia, no son las mejores circunstancias, hay que ser valiente, y, y yo pues, pues admiro mucho a ¿no? las personas que están empezando ahora su formación con un panorama, bueno, a priori, eh, un poco no tan positivo ¿no? Como, como otros años, o sea, que, que, que enhorabuena y a por ello y a darlo todo.